Hola y bienvenidos, bienvenidas al diccionario de marketing. Hoy vamos a hablar de lo que es el inbound marketing. El inbound marketing o marketing de atracción, como diríamos en español, realmente lleva muchos años con nosotros. Es un conjunto de estrategias que tiene como objetivo atraer voluntariamente los consumidores hasta el sitio web de la empresa. El concepto de inbound marketing surgió oficialmente en Estados Unidos y se empezó a popularizar a partir de 2009. Desde entonces, el inbound marketing explotó y cada vez más empresas de diferentes tamaños están uniéndose al método para conquistar a más clientes, generar más ventas y reforzar su autoridad ante el público objetivo. La diferencia entre el marketing tradicional y el marketing de atracción radica en que en el primero se persigue al cliente y en el segundo se generan estrategias para que sea él quien venga a nosotros. ¿Y cómo conseguimos que sea el cliente el que viene a nosotros? Lo logramos gracias a generar contenido personalizado y de calidad que impacte en nuestro público objetivo. Realmente esta estrategia no es algo que funcione a corto plazo, debe planificarse a medio y largo plazo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, si no te has suscrito a mi canal, es el momento de hacerlo. Dale a la campanita y así estarás al día de las últimas novedades.